Hola, mi nombre es John Fernández Jiménez y en este video les traigo cómo hacer backtesting y cómo instalar un simulador de velas para MetaTrader 4 gratuito. Usualmente estas aplicaciones tienen algún costo o en el TradingView la mensualidad de este simulador de velas cuesta 15 dólares mensuales o en MetaTrader 4 el simulador cuesta 200 dólares pero en este te voy a traer, te lo traigo gratis pero tiene unas, no está tan complejo como el que uno traería a pago pero igual de todas maneras sirve, ahora voy a explicar cómo hacer backtesting hay dos maneras de hacer backtesting, una que es rayando la pantalla y la otra que sería que sería con simulación de velas, en este vídeo les traeré los dos entonces vamos a comenzar como es rayando la vela en MetaTrader 4 diré la, eh, la pantalla, vamos, abrimos por ejemplo esta moneda esto yo lo tengo instalado, les voy a decir cómo, cómo lo instalan un reloj para MetaTrader 4 también entonces elegimos un, un tiempo donde no desee, por ejemplo voy a empezar por acá, me gusta más cuatro horas, vámonos por acá para, para mayo, bueno como es rayando la pantalla un ejemplo usted ya tiene su estrategia explícita por ejemplo acá yo podría ver unas ondas de Elliot que sería 1, 2, 3, 4 y 5 también podría ser una M para un retroceso acá una W entonces hay muchas maneras la otra sería por ejemplo con un simulador de velas manual que, que se lo voy a explicar cómo funciona en este momento entonces vámonos por acá, entonces vamos a elegirla donde queramos entonces por ejemplo vamos a colocar una línea de tendencia que es rayando para más o menos saber cómo es, entonces en mi estrategia dice si estamos en línea de tendencia bajista vamos a entrar en ventas y para que se va debemos tener desactivado estas dos opciones y para poder pasar vela por vela vamos a apretar la tecla F12 entonces empieza a pasar así entonces ahí usted ya va mirando su estrategia y la va mirando cómo lo haría hagamos un ejemplo con la mía entonces vamos actualizando por cada vela entonces usualmente hay que para empezar a ver compras debería pasar por lo menos este último bajo para empezar a ver compras si no seguimos viendo ventas y esto puede que sea una manipulación del mercado entonces acá se entraría podría entrarse en ventas pero hay que esperar una confirmación, entonces seguimos apretando F12, ya esto me va a entender como si fuera un rechazo y va a, va, a ir, va a ir hacia abajo, miramos, miramos y efectivamente volvió a la línea de tendencia. A entrar a la línea de tendencia, entonces seguimos. Entonces, apretar F12, mire cómo van apareciendo las velas, entonces ya usted va puliendo su estrategia. Entonces digamos que esto es una otra nueva tendencia bajista. Y seguimos apretando F12 para entender el mercado y ver cómo hace entonces mire está respetando esta nueva tendencia bajista y la anterior tam también aunque está que rompió un poquito pero sigue siendo válida entonces tiene que romper estas dos tendencias para uno ver compras por ejemplo acá está rompiendo entonces si esta, si esta vela, si en esta vela hace un retesteo acá nos vamos en compra, que acá esta vela ya me está diciendo que vámonos en compra, listo y así sería de manera manual ahora de manera de manera con el simulador vamos a instalar el simulador primero que vamos acá a la carpeta simulador, le damos doble clic, leemos las instrucciones aunque ya yo las escribí entonces ya sé cómo hacerlo, copiamos estos dos archivos, vamos al metatrader 4, vamos a archivo o file abrimos la carpeta de datos o Open Data Folder ingresamos a la carpeta MQL4 ahora en la carpeta Expert vamos a pegar los archivos estos dos archivos de asesores expertos de la carpeta que descargaron copiamos y acá le damos clic derecho, pegar si quieren tener el reloj que yo tengo ahí en el metatrader 4 que es para terminar las velas, cuánto le falta, le damos en el reloj, copiamos estos dos archivos, le damos copiar, vamos a la carpeta mql4 y le damos en indicadores y le damos pegar reemplaza y listo en este caso cerraríamos la carpeta, diré metaTrader4, lo cerramos y lo volvemos a abrir. esperamos que cargue y le damos en la lupita estrategia estrategia que aparecerá esta, esta opción muchas veces muchas veces esto va a aparecer más abajo y va a tapar algunas opciones entonces tenemos que mirar, mirar esto y subirlo un poquito para que no tape ninguna de las opciones, porque esta opción, estas dos opciones las vamos a necesitar, entonces vamos acá abrimos este y le damos en trading doble clic, entonces ya dependiendo de tu estrategia vas a elegir en la moneda, entonces por ejemplo elijamos libradola el acá en el spread es current o en el actual le damos en el periodo o sea en el tiempo la temporalidad que a usted más, más le guste entonces eh, como este no es un es gratuito no es pago tiene muchas limitaciones las limitaciones es que el periodo de prueba que vas a vas a analizar es más o menos seis meses a la fecha actual Puede ser un poco más dependiendo la divisa Pero no, no te vas a poder extender a meses, eh, a años Otra de las limitaciones es que cuando eliges un periodo O sea, un, una temporalidad No te puedes cambiar después de, de elegirla Entonces vamos a leer Y el periodo que puedes simular las velas El rango es más o menos entre dos meses Entonces acabo por ejemplo yo ya lo tenía elegido y es el dos, en el 2019 el 4 de abril hasta junio del 2019 el 4 de abril, entonces antes de iniciar usualmente bajemos esto al mínimo ahora le damos en optimización en el chulito acá estos dos chulitos también y le damos en expert propiedades, acá en esto vamos a elegir la cantidad de dólares con el cual vamos a iniciar, entonces esto ya es de manera personal, por ejemplo yo digo que yo voy a iniciar una cuenta de 300 dólares, con la cuenta que usted vaya a iniciar es preferiblemente que practique acá, entonces en inputs es más o menos el lotaje que vas a manejar entonces para una cuenta de 300 dólares lo recomendable es esto, 3 micro lotes el take profit, uno lo puede ir modificando pero yo lo coloco un estándar de 75 pips de ganancia por 25 pips de pérdida entonces le damos aceptar y ya le damos en estar esto a veces puede tardar parémoslo, se me olvidó seleccionar el chulito, ahora sí, volvamos a empezar. cuando a veces no les, no les funciona, intenten de nuevo, quiten el, la optimización y le dan en, en el modo visual ahora por ejemplo acá no me gusta cómo está esto, entonces lo vamos a disminuir la velocidad de las velas y le vamos a dar en template y vamos a usar una que, la que te guste, que a mí me gusta esta entonces esto es para la velocidad de las velas, entonces vas a ver cómo se mueven las velas más rápido, si la colocamos al máximo mire cómo se, se, se mueven las velas entonces acá se van a mover a un tiempo más rápido o más lento, ya usted decide entonces acá qué vamos a hacer en este simulado, por ejemplo acá yo estoy viendo un doble techo un doble techo en una resistencia muy importante, entonces acá yo podría entrar a vender y acá colocamos los pips, 75 pips de pérdida con dos eh, con 250 de, diré 250 de pérdida con 75 de ganancia si lo deseas cambiar le das doble clic, clic derecho, label propiedades y lo cambias, por ejemplo lo voy a colocar a 85 pips entonces lo, le damos doble clic y así lo puede hacer lo mismo para cambiar el lotaje y los pips de pérdida entonces vamos vamos a hacer aquí acá subiéndole la velocidad para mirar la estrategia de uno entonces acá uno lo va subiendo le va subiendo al máximo entonces para mí ahí puedo entrar en venta entonces le doy doble clic y lo arrastro hacia arriba y mire empezó una venta entonces ya de ahí lo, lo aumentamos la máxima velocidad y ahí va a empezar a mover y ya ahí vamos esperando y acá nos va diciendo cuántos dólares estaríamos ganando o perdiendo alotaje Al y acá entonces en optimización de resultados va a decir cuánto es lo que ganó, cuánto es lo que perdió acá cómo fue su gráfica, si en, en las operaciones, cómo empezó los resultados, ya uno va mirando todas estas opciones entonces ahí vamos esperando que va bajando, yo coloqué 85 pero la verdad no la verdad podría bajar un poco más pero lo dejamos así otra cosa que no puedes hacer es mover el stop loss ya después de que usted coloque un stop de 25 pips o 30 o del take profit ya tiene que hacer así hasta que termine la operación y si usted quiere salir de la operación solamente es mover esta opción de sell hacia abajo y se le va a salir entonces terminemos la operación queda muy ganadora por ejemplo ahí yo podría decir que no bueno ahí va a tocar take profit tocó take profit, gane 25 dólares entonces movemos acá abajo y listo y ya si queremos volver a poner otra venta volvemos a subirlo y listo y volvemos a bajarlo y listo ahora ya terminamos la simulación, todo eso ya pasaron los dos meses de simulación que hicimos, vamos a ver los resultados nuestra cuenta subió a de 300 dólares a 326 dólares que es acá el balance, acá nos muestra si estuvimos perdiendo o estuvimos ganando, con qué lotaje, con qué tiempo, a qué precio, todo esto bueno, hasta acá llega el video y espero que les sirva mucho este simulado. Hasta luego.